más importante y, y con mucho más sentimiento de, para, para las vecinas y vecinos, que es la, la Escuela Echeverría, la Esteban Echeverría, la Escuela Borrego, la 1, la 4. Eh, está Gustavo, que es uno de los directores. Y en conjunto nos pusimos a trabajar para resolver los problemas de infraestructura. Y bueno, estamos arrancando el ciclo lectivo una escuela en condiciones, pintada, sin ningún tipo de, de, de problemas de, de permeabilización, concretamente no se llueve, eh, pizarrones nuevos, la hora del laboratorio y pensamos también en poner en marcha el jardín de infante maternal. Tenemos muchas chicas, alumnas, eh, que son madres y es importante y vamos a dar el puntapié también en, en la región para, para que el colegio tenga el jardín maternal, no solamente para, para las chicas estudiantes o para los chicos, sino también para nuestra comunidad que necesita y tiene demanda de jardín maternal. Así que bueno, yo creo y estoy comprometido ¿no? con la educación pública, gratuita y de calidad. Eh, la Universidad Pública de Burlingame, se lo contaba recién a los pibes, es un ejemplo. 12.000 alumnos en nuestra universidad pública, 25 carreras, ya las primeras colaciones de grado, los primeros alumnos recibidos en profesorado de educación. Y, y bueno pensar que la educación es el presente y el futuro de nuestro pueblo, de, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Y acá estamos, al lado de los docentes, que son los que hacen el esfuerzo todos los días, ponen sangre, ponen corazón y ponen alma para que nuestros pibes puedan estudiar. Para nosotros, eh, todo, todo apoyo es, es eh, doblemente significativo eh, en principio porque en ocasiones nos sentimos solos entonces el municipio nos apoya con pintura, con el aval para abrir el jardín eh, con eh, la veña para avanzar en la articulación nos sentimos muy pum para arriba ¿no? así que eh, bien, muy contentos se ve el edificio como está se maximizó el consumo de pintura, se distribuyó la gente para que los recursos eh, sean bien, bien utilizados. Así que, bueno, hoy hemos recibido más pintura, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo.